En el video anterior les mostré las peores películas del 2020 Pero si nos sumergimos un poco más en el mar de mierda Encontramos algunas, mucho peores Seres humanos que quisieron hacer una película de terror Y terminaron haciendo una cagada como esta De un asesino serial de influencers O esta otra de un cupido mortal Y esta otra que tiene el 5G que te convierte en zombie Por eso hoy en Te lo resumas y más Las tres peores películas de terror del 2020 Empiezo Muere influencer, muere. Esta película empieza con un tipo que tiene mañatada a una persona, otro tipo, algo así como una presencia fantasmagórica. Le dice, matala, matala, matala y bomba, la mata. ¡Asesino de mierda. La cosa sigue con un director llamado Max que está filmando algo con esta rubia influencer. En un momento él le pone una mano en la pierna y le dice, si cogemos yo te consigo un millón de seguidores. Y ella le dice que no. no Max, I will not fuck you for a million followers. Qué desagradable, por Dios, Qué, desag Qué desagradable Y Max se recaliente, imagínate no se lo quiere follar por un millón de seguidores Entonces Max se pone su mascarita de payaso, maniata a la rubia y la mata Y la película pareciera que iba a tratar de eso, de un asesino serial influencer, pero no, no Porque ahí mismo aparece la mismísima muerte y le propone a ella un trato Dije. ¿Qué? La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Entonces la rubia muerta viva lo va a buscar a Max y lo mata. Say something, you fucking cunt. Fucking whore. Nothing but a fuck puppet. I fucking despise you. Go to hell, you evil bitch. Asesino de mierda. La película podría haber terminado ahí. Pero no. Bam. Porque ahora seguimos la historia de Stu, un influencer super famoso, como bien explicita el barreta este en el siguiente texto. We just broke 20 million followers. You my friend are officially the king. Yes. Ah, yo también quiero ser tan grosso como un protagonista, así que pegar una suscribida al canal, y una me gusteada al video y una compartida. Sí, vos, a vos te estoy hablando, suscribite, sé que mirás mis videos sin suscribirte. ¡Suscríbete! Fuck that guy. Ah, y dejen en los comentarios Cuáles creen que sean para ustedes Las mejores películas del año Estoy preparando ese video Y quiero otras opiniones Sigo sí. La cosa es que Stu contrata a otros tres influencers no tan famosos como él para encerrarlos en un estudio de grabación, drogarlos y transmitirlos en vivo para subir seguidores. Los tres influencers aceptan y todo podría haber marchado relativamente bien, pero marcha relativamente mal porque se les aparece la influencer muerto viva asesina. A la primera que mata es a la morocha en una escena tan brutal y tan sangrienta que no la puedo mostrar, pero sería más o menos así. <risa> Después mata al barba en otra escena tan brutal y tan sangrienta que no la puedo mostrar, pero sería más o menos así. ¡Bam! Y después mata a la rubia arrancándole los ojos en una escena tan brutal y tan sangrienta que tampoco puedo mostrar, pero sería más o menos así. Todo esto, Stu no se enteró de nada porque justo las cámaras se fueron apagando. Entonces se mete en el lugar a ver qué onda y se le aparece la influencer muerta viva asesina y lo mata de una forma tan brutal y tan sangrienta que no lo puedo mostrar, pero sería más de los así. Pero en realidad no lo mata, no sé por qué lo deja vivo, aunque tampoco sé por qué mataba a los demás, porque no le hicieron nada. Pero bueno, no lo mata, lo deja vivo. Y aún así, con toda la cara deforme, el tipo sigue subiendo seguidores. Y así termina la película. Sí, termina así. ¡Bam! Otra película. <risa> so keep on watching, it's gonna be an epic night. Esta película empieza con una escena larguísima Donde una voz en off explica el mito de Cupido Y qué sé yo, qué mierda, aburridísimo Entonces la cosa arranca, arranca posta Cuando este tipo está en una cita con una mina Y se le aparece la hija del tipo a Decirle que hizo con una macumba Para que el tipo se vuelva a enamorar de su ex mujer. Pero la macumba salió mal Y aparece un Cupido malvado que mata la cita del tipo y ya que está la mata a la hija y ya que está lo mata al mismo tipo La peor macumba del mundo ¡Asesino de mierda! ¡Pero! La historia se traslada a una escuela secundaria Donde esta joven alumna hace la misma macumba para conquistar un profesor Y medio que lo va logrando Pero, pero, pero pasa lo mismo que la otra vez Y Don Cupido mata a todos los alumnos de la escuela ¿Qué es eso? ¡Oh! La culpa la tiene Cupido por ojos y los míos ¡Ah! ¡Fuck! De todas las muertes destaco tres Esta donde Cupido con un molde con forma de corazón le saca pedazos de piel a alguien y después hace galletitas Esta donde Cupido mata a una haciéndole tragar un ramo de rosas Y esta donde Cupido le corta el cogote a uno con una carta Hermoso, un romántico Cupido Fucking despido! La cosa es que la protagonista hace otro hechizo y el Cupido así como llegó, se va, sí sin batalla final, sin muerte épica, nada, se va. Pero. Mr. Jones, what are you doing? Holy shit. Your spells must have worked. Oh shit. Holy shit. Oh, shit. You better have a spell to sort this out. Shit. Y eso quizás signifique que Don Cupido vuelva, o no. Última película y ahora sí. Eh, la peor, peor película del 2020 Una película de muy, pero muy, pero de bajísimo presupuesto Que habla del peor miedo de la humanidad Que el 5G te convierta en zombie Bueno, vamos a introducirnos en la historia Que realmente es para, para pensarla, para... Para disfrutarla en el mejor sentido. ¿no? El película empieza con una mina que tiene un novio que le gusta pegarle en el culo. ¡Hey! ¿Conocen? Es Ay. Pero eso no es relevante para la trama. No. Y ahí la Piga se va a comprar un celular y descubre que los celulares vienen con un 5G que te hipnotiza y te convierte en zombie. Sí, lo voy a decir de frente. Es el representante del maligno en la tierra. La piba corre, corre, que te corre y se cruza con los hombres. Y si se preguntan cómo es la conversión, acá este señor pelado te lo muestra con la escena más dramática y por lo tanto peor actuada de la película. Oh, fuck. Oh. Oh. deje de actuar nadie le cree ¡Pero! y si esto le parece peor y mal filmado es porque no saben lo que sigue porque a partir de ahora se viene una hora una hora entera de escenas con personas que se filman a ellos mismos con el celular para demostrar que se viene el apocalipsis y acá van a ver las peores actuaciones no solo del año sino de la década <risa> ejemplo esta piel roja que no se entiende si se está convirtiendo en zombie o está cagando un solete muy duro pero por supuesto se va a tomar su tiempo También lo tenemos este barbeta que con envidiables trucos de cámara nos muestra cómo vomita sangre. A También está este peli largo que nos demuestra que no hace falta tener mucha plata para hacer efectos especiales. Los gráficos son muy detallistas. Y el sonido te hace estar adentro del juego. Está este de gorra que haciendo gala de su versatilidad como actor hace de la víctima y del zombie. I'm sorry, I couldn't save mate. Y felicitaciones por la dirección, excelente. Y el más raro de todos, que curiosamente tampoco se entiende si está cagando o se está convirtiendo en zombie. Y muchas similitudes entre cagar y convertirse en zombie. Van a pensar, la película termina con un científico confirmándole a todos los conspiranoicos del mundo lo que tanto sospechan, el 5G. Fue creado por los Estados Unidos y China para dominar el mundo Y después se mata Y después aparece un zombie delante de un croma Parece una película ridícula Pero no tan ridícula como las posturas de muchos antivacunas Por ejemplo, estas es las de Pfizer vienen con el ARN mensajero Que son nanotecnología ¿Qué va a tener esta vacuna? Niños abortados van a tener esta vacuna El quiero de las vacunas se fabrica a base de células de fetos abortados Aquí lo que quieren convertir a los ciudadanos en celulares. Porque esta vacuna lo que hace es modificar el ADN. Me pregunto, ¿por qué toda esa gente... ¡Sigue viva! Ya demostré las peores películas y ahora llegó el turno de las mejores películas del 2020 pero eso en el próximo video les dejo el link en la descripción para que activen el recordatorio y no se vayan sin hacerle caso a mi tía Marta Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos ¡Punto! ¡Besitos, besitos! ¡Chao, chao! ¡Ya! Yeah. Buenas noches